A las personas mayores que pasamos de los 60 años, muchas veces nos dejan de lado y nos discriminan por haber cumplido cierta edad. Tenemos derecho a los servicios o asistencia. Estos no tienen fecha de vencimiento por la edad. A veces parece que nos, que son favores que nos hacen. Yo tomo decisiones sobre mi vida. He aportado con mis sentires y mis saberes y sigo aportando día a día. La, la pandemia, pandemia elevó los, los niveles de maltrato, de maltrato violencia, violencia física, física, física emocional, emocional, sexual y patrimonial, y patrimonial que, que sufrimos. Sufrimos. El aislamiento y la falta de contacto con las familias o de falta de contacto con las comunidades o con personas amigas eh, aumenta el deterioro de la salud mental de las personas mayores. No, no somos, somos personas, personas inactivas. inactivas, no somos, no somos una, una carga, carga para, para la, la familia. familia ni para la sociedad. Debemos terminar urgente con estos prejuicios. Por eso nosotras, personas y mujeres mayores, nos organizamos para contribuir en el diseño de política pública en envejecimiento y vejez. ¿Sabías que entre el 64 y el 89% de las personas adultas mayores somos independientes? y nos valemos por nosotras mismas. ¿Qué aportamos al mantenimiento de las familias? Que somos educadoras de niños y niños, psicólogas, enfermeras, consejeras, administradoras. Que transmitimos valores y culturas como el idioma, el baile, la comida, además de oficios y destrezas de nuestras familias. ...experiencias laborales y de vida. Hemos aportado en el tejido socioafectivo de nuestras familias y comunidades. Aportamos conocimiento y experiencia. Contribuimos para que las comunidades se retroalimenten desde el bienestar... ...y eso, y eso no, no se, se detiene. Y seguimos haciéndolo con toda nuestra energía para contribuir a un mundo mejor. Un mundo más armónico, más inclusivo, donde ser viejo o ser vieja sea motivo de gratificación y de dignidad y para, para eso debemos acabar, acabar con, con la discriminación con por edad tenemos derecho, derecho a, vivir a vivir con dignidad, dignidad en la, en la vejez. vejez en condiciones de igualdad tenemos derecho a recibir un trato respetuoso y a tener voz y voto en todas las cuestiones que nos afectan tenemos derecho a la, a la salud integral sin restricción tenemos, tenemos derecho, derecho a, trabajar. a trabajar tenemos derecho a ejercer nuestra autonomía económica tenemos derecho a la sexualidad sin discriminación alguna. Tenemos derecho a vivir en familia y envejecer en nuestra comunidad. Tenemos derecho a la facilidad para el acceso a las tecnologías digitales. Tenemos derecho a la educación, a continuar procesos educativos y compartir conocimientos acumulados. Tenemos derecho, Tenemos derecho acceso al acceso a la, a la justicia. Yo soy Mercedes Viera, tengo 62 años y soy del Perú. Soy Blanca Dole migrante, tengo 64 años y soy de Honduras. Soy Águeda Mirta Restaino, tengo 81 años, soy de Uruguay. Yo soy Oscar Bravo Castillo, tengo 72 años y soy de Perú. Yo soy Otilia eh, Luz de Cotí. Tengo 70 años y soy eh, Maya Quiche Guatemalteca. Soy Liliana Quesada Saravia, tengo 62 años, vivo en Costa Rica. Yo soy Gene Mateos, tengo 75 años y soy uruguayo. Yo soy Ermelinda Rodríguez, tengo 71 años, soy de Panamá. Somos, Somos personas, personas madres, mayores, tenemos derechos, derechos igual, que tú, igual que tú. Así como un reconocimiento específico en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas, personas mayores. mayores. ¿La conoces? Infórmate y difúndela para tener una vida digna, plena y saludable. Por la libertad, la dignidad y el gozo en la vejez, conozcamos y apoyemos la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos de las Personas Mayores.